Okay. Uh, la mamá pregunte más adelante que le van a decir. Okay. A la derecha. Y luego a la izquierda. Ajá. Porque está policlínico por aquí. gracias por aquí. Gran Sabandita, este es nuestro cuarto día aquí en Cuba. El video de ayer ya no lo cerré porque la neta es que empezamos a cenar bien chido, cotorrear y se me olvidó dejar la cámara por ahí pues por pues la neta se me fue el pedo pero si no lo han visto vayan y chequen mi canal, ahí deben de estar los tres videos anteriores de este viaje a Cuba. Vamos a un punto Wi-Fi para comunicarnos con la familia, mandarles mensajes de que estamos bien y todo por lo que les había comentado que era muy complicado conectarse a internet aquí en Cuba, aquí no es como en México que cualquiera puede tener internet en su casa no, aquí está muy cabrón, está muy complicado Así que prácticamente nuestras familias Mientras estamos aquí no saben nada de nosotros No hay forma de comunicarse El teléfono es carísimo para llamar Pues ni pedo, vamos aquí al punto Wi-Fi un ratillo Para cotorrear con la banda y te los topo eh, ¿Qué tranza bandita? Estamos aquí en el punto Wi-Fi, uno de los pocos que hay aquí en Cuba para conectarse a internet, reportarse con la familia y decirles que estamos bien. Como pueden ver aquí todo el pelo de atrás es gente que está conectada a internet. Para conectarte a internet tienes que comprar las tarjetas y solo las puedes usar en puntos como este, si te cruzas la calle o si te alejas poquito ya el internet no lo puedes agarrar entonces está cabrón como aunque haya internet y todo no hay libertad entonces es complicado banda es complicado no de gente cualquiera diría "No mames güey quién va a tener un pinche celular en cuba güey que ganan muy poco dinero la situación es adversa pero la neta es que como pueden ver son las 9, 10 de la mañana aquí en cuba y un chingo de gente conectada a internet de alguna sí, u otra sí, manera el tienen que Tony. preséntate, preséntate sí, es, es palabra del Tony Creo que él es el amigo más rockstar que tenemos. Y somos roomies Está pues de chido, banda. Vamos a estar aquí un ratillo. hasta los topamos. bandita, Estamos aquí en el Parque Metropolitano de la ciudad, ¿no? Navara, en el Río Armendáriz. No ¿Los, los nuevos estilos de venta, aquí venden este estilo de lente, muy interesante. Es Bluetooth, Bluetooth porque Bluetooth. conecta esto con este. <risa> <Bluetooth>. <risa> Inalámbrico, ¿eh? Inalámbrico. Cuervos. Y volvamos a seguir caminando para allá, a ver qué nos encontramos, a ver qué tal. Te salen unos cacadrilos tan descabellado que hubiera a cocodrilo. ¡Ah! ¡Ah, Te metes a nadar aquí y se te desintegra el pinche de traje de baño. ¡Aguas, aguas, agua Me sí, bueno, dice que en dos horas se me salga. Bueno, creo que no, güey. ¡Honzo, wey! Pongan, a ver, voltea, Marco. Bueno, después de marco. Bueno, fue una visita leve, así que. Vamos al siguiente punto. estamos en La Habana Cuba en la Plaza de la Revolución, la mítica Plaza de la Revolución. Aquí de fondo se ve el edificio donde está la imagen de Cienfuegos, del General Cienfuegos con el controversial mensaje de Bass, bien Fidel se dice que mucha banda piensa que el mensaje es tal cual, sincero, de como vas bien Fidel. refieren a Fidel Castro que está haciendo las cosas bien por el pueblo. Pero hay un gran porcentaje de la gente que piensa que es como sarcasmo. Como de vas bien, como de cabrón estás cagando güey ponte trucha. Pues siempre va a haber como controversia en ese tema y pues nosotros no podemos opinar mucho al respecto. Aquí de fondo yo creo que es el lugar donde más se toma fotos la gente es el edificio donde está la imagen del Che Guevara con su frase, hasta la victoria siempre Chido güey la neta está muy chingón este lugar los grandes líderes revolucionarios de Cuba como dijeron por ahí puro Marnol está bastante chido pero tenemos que seguir el recorrido porque la neta el día es muy corto y hay varios lugares que todavía queremos visitar nos la banda Estamos en un centro comercial Digo, Mucha gente pensaría como que qué pedo güey Todo lo que nos han mostrado es muy distinto a lo que pensábamos Que era como muy tradicional y todo Pero pues, pues tampoco estamos en la prehistoria También hay centros comerciales y cosas así Que aunque se ven un poco antiguos No tienen la misma modernidad de los que tenemos en México Incluso en Guadalajara que es como una de las ciudades donde más plazas hay así Como pueden ver está bastante, está bien Pero está como antiguo pues, se ve como, como raro pero como pueden ver hay de todo, está Adidas, Yoma, no sé, Plaza del Calzado, cosas de electrónica, fuente de soda, ropa, perfumes. O sea, hay de todo lo que habría, pero no de todas las marcas. Son como de marcas locales o cosas así, incluso hay perfumes que solo se venden aquí en La Habana, Cuba. Está chido, vamos a agarrar algo de tomar porque la neta es un chingo de sed. Hace mucho calor aquí, pues ahorita los topo. bandita estamos en un supermercado de cuba como pueden ver aquí hay ron, vodka, puras marcas como locales este es el típico habana club, añejo reserva, ron, ron varadero, añejo de tres años, este chido hay botellas de agua más grandes que esas venden? Final del pasillo, final aquí final final. Gracias. el fondo? Ah, ok, gracias. Chale, qué diferente o qué complicado es conseguir agua de un litro o de dos litros aquí, como en México, que es como muy fácil. Solo hay botellas pequeñas o un galón de 4 litros, por la neta no voy a andar caminando con un galón de cuatro litros en el centro. Entonces voy a comprar un agua pequeña y para aguantar el calor. ¿Qué vale el agua? Que transa bandita, pues bien lo hicimos, conseguimos el agua y andamos aquí en La Habana Vieja. La neta está bastante chido, hay como muchos edificios coloniales, muy pintorescos por así decirlo. Muy fotogénico todo el pedo aquí en Cuba, todos los edificios. Mañana qué hora? Gracias. que es hora de refrescarnos un poco porque también el agua se daño así que vamos a tomar una cerveza es un dibujito pero también hay bromas ¿Por qué? With. Si, ves, Tony? Compras, si compras más de tres, yo me llamo Tony. Ahora estaba Tony, bueno, me Tony, no, Tony Tony. Ah, yo me llamo Tony. Por yo voy a estar en Más de tres, más de tres. Ya está. ¿Pero que hizo varios o qué, güey? ¿Qué eh, barrio? Muy bien, Ya está, hecho. Bien, bien. chido. barrio. Es lo que, lo que Estamos viendo los <risa> Gracias. You say hola, México, hola, México, vatos <laughs> locos, ¿no? Porque sé vatos locos, vatos, vatos, Bato. ¿qué significa vatos? Vatos locos, ah, hablas español, sí, acá okay. nada no, más, vatos locos es como, vatos eh, asado, yo sé, No, no. vatos asado no, vatos locos es como una subcultura, Mm -hmm. como los cholos de chicanos que viven en ¿Tan? Estados Unidos y son pandillas y así entonces inmigrantes. Es como está muy en la cultura mexicana es como una, una subcultura de dónde son ustedes China de China ah qué chido cómo te llamas Jaime Jaime ah ¿qué nombre es fácil yo me llamo Tony mucho gusto que estén muy bien aprovecho me llamo joven ¿Joven? Sí, ¿Cómo estás, nombre, joven? Sí, joven. <risa> mi nombre es joven. ¿Tu nombre es joven? Ah, chido, chido. ¿Cuál es tu nombre? Loco. Loco. loco. Y se pida vato, ¿eh? Vato loco. loco. Vato chulo. <risa> vato chulo, puro chulo, padrino. Hasta luego, que tenga buen día. Chido, chido is <laughs> sacando, sacando, sacando, sacando bajando, bajando, bajando, bajando, saca billetico, no te hagas pendejo. Canto mexicano grande, atecas, vamos a echar todo eso muchachos. Échale, échale, échale, echa, echa. Texas alguno de los puntos donde consigues tarjetas de internet. Pero la neta es que pues, pudieron ver la fila, hay siempre bastante gente y tienes que esperar no sé, una hora o más para poder conseguir una tarjeta. Bueno, te venden tres, pero es complicado de todos modos. Sí. nos sí, sí. vale. sí, vamos un poquito y nos vamos. Vale, vamos a algo de fondo nuevo. sabe cuando estoy llorando, cuando estoy bien griego. Viva México. Viva México, puro pinche cártel de parra, la verga, compa porque ese le va a salir feliz parra, güey. Ah, pero ya aquí ya no lo voy a decir allá porque no ah, se va a crecer, güey. Oye, mejor hay que cambiar el equipo Cártel de Parra, a ver si pues, sí, él decide Cártel de Parra, ah, ah, Cártel de Parra, verga de Parra. Sería verga, güey. Tarea verga. Anótenlo ahí, banda acá. Si quieren <ríe> que <ríe> le <ríe> cambiemos el nombre a Cártel de Parra, denle like <ríe> al video y compártelo con la banda. Si quieren que siga <rí como Hiernos de Parra, denle dislike a este video. Nadie, Cártel de Parra. Cártel de Parra. Él es pues sí, Cristo, el, el, el que se cree mucho. Que queremos agradecerles pues, sí. así que habernos sentido como nuestra casa. Mejor. Sentimos, sí, mejor que algunos mejor. Casa. Sí, mejor que mejor. Sí, no yo. <risa> queremos se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. <risa> No te creas. Así. A ver, tú, a bien. muy bien esto que estaba. por favor, pasa al Gracias, gracias por darme mi lugar. Sí, gusta, poquito, no te yo no puedo seguir no, saludando. Y para brindar. No, Nosotros vamos a ir allá a México, a <ríe> final. Muy bien. ¡Eso! Hay que tomar algo de lo que no tomamos todos los días en Guadalajara. Venga, arriba. arriba. Tomemos que bien lo merecen. Arriba, abajo. Abajo. abajo, a un lado al otro al ¿Para centro serio? y para adentro el... <tose> <tose> <tose> un aplauso no no no no no no no no tratan A ver, Eberardo, <ríe> ¿no? a, no, no, a la no, cámara, por la favor ¿Eh? Esas todavía son de aquí, ¿verdad? Sí Porque estos muchachos olvidadísimos. Eh, que tranza, bendita, ya es hora de irnos y no les pude dar el tour por la casa así que aquí va rápido Esta es la habitación El baño Chacho, dale, que se le va a ir el avión. Sí, chévere, voy a las diez y media. ¿Listo? Sí. ¡Uh! -huh. La mamada, Ay, Dios. Revisate, no queda nada. Mira las maracas. Todavía estoy haciendo un recorrido por la casa para que cada vez más gente venga aquí porque uno se la pasa... Chilo. La cocina de las maestras. Sí, lo voy a guardar, ¿No, ves? El cuarto cuarto, mi cuarto más, chingo, otra habitación privada, chida la zona para comer y acá rapidito mi parte favorita de la casa, aparte de mi cuarto, la piscina, banda, chingo, la neta, de Duki esta parte está bien chida esta área para comer la neta también está bien verga y una vez más la entrada a la mazmorra el jardín los columpios para cotorrear y los taxis que nos están esperando ya salieron todos o no Hola, ¿qué tiene de comida? ¿Dónde está Cash. ¿Cash? dólar, euro? estamos aquí en el aeropuerto de La Habana. Son las 9 de la mañana aproximadamente. Nuestro vuelo sale como en una hora, hora y media. Estamos intentando comer algo porque salimos de la casa temprano y no comimos nada. Pero la verdad es que es complicado. No aceptan tarjetas de crédito, débito, nada. puro cash, moneda nacional, dólares. Y por lo que veo, la comida es muy mala. No, güey? Bueno, vale la hace, mamá? Bueno, el avión no ¿va? Yo dice, Patrick, no lo no voy a hacer. mamita. Y un poquito antes, vamos a llevar <risa> Antes que nada, no pude terminar el video porque, pues, me pende Corré unos videos de una memoria que tenía en otra cámara, entonces después tuve que usar esa memoria y no me acordé que tenía los clips ahí, la formateé y, bueno, pues, valió ver. Si llegaste hasta este punto del video, comenta comentaba ¿Qué video largo, te pasaste de ver, no mames, o lo que quieras, para darme cuenta que llegaste hasta aquí y gracias por haber llegado hasta este punto del video. La verdad es que quedó muy, muy, muy largo. Mucho más largo que cualquier video que hubiera hecho antes. Creo, bueno, creo que el de Zack King quedó más largo pero pues porque era una conferencia Hubo dos, tres clips que se borraron Que la verdad estaban chidos Fue de un compa el René Saludos, pinche René Está trabajando en Play de la Carmen Tatuando Y pues nada, voy a tener que dejar hasta aquí el video Así que ya sabes, si te gustó, dale like, compártelo con la banda No olvides suscribirte al canal Haciendo clic en un botón que está por aquí abajo Un pedo así, nos vemos en otro video Y recuerden que los campeones No usan drogas A ver Ah, es que guacho, voy, ya está como parpadeando. Sí. Entonces cuando se apagó, ya había...